Sabes lo que te digo, ¿no? Sí, me falta cositas Joder, aquí hay ¿Sí? mucha peña, tío ¿Te has tirado aquí? Ya. Sí Yo alto lado del tepedini Joder, no, yo estoy abajo Yo estoy abajo Y... Y hay gente Gente que ya me persiguen A ver estoy dentro de la mesa de, de billar de las máquinas recreativas Justo estás macho debajo del CPL y no te puedo cubrir. Nada, no, me he cargado el compañero, pero parece que se ha ido. Pues hay mucha peña, ¿eh? Vale, otro eliminado. vale oh, eso, esos son de la IA Así contigo vale pero debe de haber otro no, se acaba la música Voy a coger este botiquín, voy a coger... Este botiquín... Me están disparando, la saben, ¿no? ¿eh? Viene alguien. Es el uno que le he tocado. Vale. ¿Eso? Hijo de puta. Vale. Aquí hay un splash, por si te hace falta. Aquí hay, hay otro splash, por si te hace falta hay que transportarlo o algo. Y aquí hay otro Splash, o sea, tres Splash. Pues ya empieza a compensar. Tres mm, sí, sí. Splash, pues voy a cogerlos, tío. Uno, yo he cogido un bote de currarnos, y creo que puedo coger otro, ¿no? ¿Dónde estaba el otro? Aquí donde estoy yo. Aquí debajo de la ah, sí. A ver. Y tres, sí. <risa> En el piso de arriba hay una cosa de esas para el coche, para la parte de adelante. Sí, pero vamos a coger coche. Yo no, pero como eres un friki, yo te lo digo. Por si acaso. Bueno, voy a buscar un coche y voy a ver, me voy a pensar. Por ejemplo, este rojito. A ver, misiones. Mira, tengo que ir justo aquí. Vale, espera, que te lo tiro. Sabes que luego lo puedes usar de barricada, ¿no? ¿Lo puedo poner dos? No, pero... ¿Lo has visto donde lo has tirado? Sí. Pues te puede sí, ser sí, sé que se pone... Eso, te sirve de protección Llévame al mapa No sé qué hostias tengo que hacer, pero hago tocar. Ah, muy bien, que he tropezado con el aire. Aquí está. ¿Por qué quiso el plátano al puente? Para aprender a conducir, no sé qué. A ver. Llena el depósito de un vehículo, vale. He visto una gasolina justo aquí detrás. ¿Eh? Bien, sí. Perfecto, mira. Lo que pasa es que tienes que llenar hasta 50. O sea, que tendrás que llenar este y a lo mejor aquí si encima me está lleno. Ah, vale. Porque este está casi lleno, ¿no? Hostia, viene la zona. Que... Ah, no, estamos bien, estamos bien. Te da tiempo. En cuenta, el coche debe tener... Sí, si no, si no te has llenado, llénate otro de estos. Es un coche, un camión, sin salirte del camino. Sí, eso, eso es sin salir de la carretera. O sea, ves por carretera. Vale, vale. y donde te he marcado es el puente ¿el puente para? porque tienes que cruzarlo, cuando hagas la misión esta ah vale ¿te queda mucho? no cruza puente imponente pues ese, donde te he marcado es cruzar el puente Que es esta misma carretera, ¿no? Sí. antes de que venga la zona, ah bueno, aunque venga, tú cruzalo ya puedes tener tú esta mierda lo llevas a ver, hubiera venido para acá. Me cago en la puta que Hostia, un tanque, tío. Espero que no esté por aquí. No es mejor que ataje. Sí, ataja, ataja. Uh -huh. Sí, lo importante es que cruces el, el puente. Por arriba, claro. Oh, qué putada. Hostia, ahí van dos. No, deja que se vaya No, merece la pena ¿Esta puta mierda se puede poner bien? Como está en el agua... No Se ha jodido A ver... Te ha quedado a cruzar el puente ¿Y, y, y cómo sé que es puente imponente? ¿En cruce cremoso es? Eh... Márcalo otra vez A ver ¿Este sería? Este Ese es el que te he señalado Ah, vale Esto está Hacia la fortaleza Vale Pues venga, eh, ¿qué tenemos que hacer? Nada, ganar la partida Estamos, quedan 17, vamos con cabeza despacito. Vale. Estamos bien de zona, pues vamos cogiendo cosillas sin llamar la atención. Vale. Almas de. Almas, abre, abre el cofre. Rifle de Franco me viene bien. Este, este me o sea, le da Rifle. ¿eh? Balas, me refiero. Vale, aquí, mira, hay uno de estos, un spray. No, llevo tres, botiquines? llevo tres botiquines. Vale. Vale, perfecto. Vale, pues yo creo estamos bien, deja que Ojo, se mueva la recordemos, zona. Recordemos que hay dos pavos ahí arriba, eh. Sí, por eso. Que no sabemos dónde están. Que no, no, hay prisa. Deja que se cierre. Nosotros estamos bien. Estamos en el límite. Y ahora vemos hacia dónde avanzamos. Bien el límite <tose> de bien. T t Vale, quedan 13, tío. Un poquito más y nos metemos ya en el top ten, como, como siempre, más o menos. Hostia, tanque. Alguien tiene tanque, tío. Pues que no te vean. A que aquí tienes miedo al tanque. ¿Sería mejor ir hacia donde va a cerrar más tarde? No mm, Espera, si va va a empezar a cerrarse sí. De momento estamos bien, tío Creo que... Nah, un minuto dieciséis, un minuto quince. De momento se está cerrando donde nosotros, tío. A ver qué hay por ahí. No, ve no veo, no veo a nadie. Allí? Allí sí. Y por aquí viene la zonita, o sea que.. Y a ver dónde dónde cierra ahora. Yeah. Top ten. ten, ten, ten. Yo es que tengo mi roja no sé tú. Vale, pues ya ves cómo está el tema, ¿no? Nos pues tendremos que mover hacia lo estrecho, quizás, que es lo que cuando más tarda la zona en llegar. Despacito, bordeando. Ahí hay algo dorado, tío. Ah, es Oro. Estoy si bordeando, aunque se empieza a mover la zona, como vamos hacia lo estrecho, nos da más margen, más tiempo. No hay nadie aquí. Hostia, una verde ahí de puta madre. ¿La querías tú? No. Ahí delante, pero que llevas al máximo. Estoy al máximo. Vale, ahora la zona se está moviendo, pero por aquí nos viene más despacio. Porque estamos muy cerca de. O sea que estamos guays. Vale, estoy Hostia, quedan cuatro tíos. <risa> y hay tiros. Por allí. Lo vimos. llegamos es... por la espalda. Porque tienen que ser por cojones. ¿Ellos? Sí. Se están peleando. Vale, espérate, espérate con el infrarrojo. Por allí los he visto, Pero... creo. Sí, va corriendo para allá. Ni un disparo, eh. Vamos a seguir por aquí. Que se va a subir a la torre esa. Sí, mola, acompañado de la zona, tío Mira, lo acaban de matar Y tiene corona ¡Hostias! Pues quedan dos, tío Sabes dónde están, ¿no? No, allí Que se estaba curando, el otro está muerto Queda uno, no, no, no, no queda sí, uno Sí, queda uno, queda uno Sí, sí, queda uno, queda uno El que estábamos disparando Vale, uno de los dos tiene que sacrificarse Uy, casi le doy, tío Le he dado 29 de daño Hay corona, tío, por aquí Si la coges Está conmigo Oh, me he quedado sin balas. Está conmigo. Oh, oh, oh, oh, oh. boom, boom. <risa> Buena. Ahí está. Bien avisado. Bien avisado. avisado. <risa> Como mola ese ¿verdad? esa celebración, tío tuyo. <risa> Ya tocaba la primera, tío.